Cómo las redes sociales ayudan a tu negocio Para empezar, las redes sociales te permiten crear grandes comunidades Más personas ven lo que hacen, visitan tus canales y le cuentan a sus amigos Y no solo se trata de números, las redes sociales ayudan a la gente a involucrarse contigo ¿Te gusta ese mensaje? ¡Exprésalo! ¿Te identificas con ese contenido? Compártelo. ¿Encontraste algo que te gusta? Consíguelo. A través de ellas puedes promover tus productos, mantenerte informado y contactarte con posibles clientes y otras empresas. Comparte nuevos contenidos, atiende comentarios y mensajes de tus seguidores y aumenta las visitas en tus redes sociales. Así puedes generar una gran comunidad. Exprésalo, compártelo, consíguelo. Lleva tu negocio a otro nivel. Visítanos en www.artesaníasdecolombia.com.co www.artesaníasdecolombia.tv Numeral Artesano Digital